Pues un nuevo medio en principio es un medio de comunicación, un periódico, un diario que es capaz de recuperar el prestigio del oficio o la profesión de periodista, como queramos considerarlo, transmitir confianza y credibilidad a sus lectores, utilizando para ello los principios básicos del periodismo, que son el rigor, la profundidad, el análisis, incluso diría la prospectiva, empleando para ello las Técnicas y las herramientas propias de la sociedad digital en la que vivimos y los formatos multimedia, de texto, y de infografías y todo lo que corresponde a la sociedad digital. La red aporta sobre todo capacidad de llegar a todos los rincones, aplicar el principio del long tail y interactuar con los lectores, usuarios sin duda vez.es y muchos otros que están apareciendo en el panorama digital y mediático en España últimamente y que sobre todo aquellos que trabajan con la honestidad y el respeto al resto de los ciudadanos, a sus fuentes, a sus anunciantes y a los propios periodistas, eh, como digo, honestidad y respeto como principios fundacionales.